Cracks. hoy me encuentro aquí vestido de Pennywise acá tengo un globo eh, no pudimos conseguir el rojo así que bueno bienvenidos a la parte 1 del especial de Halloween 2022 así que bueno eh, pues acompáñenme a esta aventura terrorífica en este 28 de octubre en que este, se, este video se este, tendría que subir El 31 de octubre Así que lo están viendo el 31 de octubre Este video Así que bueno oh, En el día en que estoy yo es 28 de octubre Pero bueno Acompáñenme Bueno pues principalmente acá ya Miren, estos son mis disfraz Acá tengo la playera El pantalón Todo esto miren bueno, acompáñenme en esta aventura en Halloween, y ya veo muchos disfraces, la verdad. Y entonces, bueno, voy a recolectar dulces en un... ¿cómo se llama? En un botecito que tengo ahí de voz. Ajá. Así que, no. Yo creo que acá, está, acá atrás está mi pelo, obviamente. Así que, bueno, mi hermano se vistió de la purga, ahí Spingin se vistió de la purga. Me voy a sentar aquí tantito lo que tenemos con mi globo naranja en vez de rojo. Así que, bueno, a ah, en esta aventura como ya dije anteriormente. Eh, se me hace raro porque, o sea, mi cara verdadera no estoy que sonriendo. Miren, o sea, no estoy sonriendo, pero la máscara sí está sonriendo. O sea, me siento que estoy sonriendo así y la verdad no estoy creyente así que bueno no voy a sender aquí un rato a esperar a, a mi hermano así que bueno voy a haber dos o tres partes especiales de halloween y pues eso no los voy a poder subir el día que estoy grabando esto porque todavía los tengo que editar y tengo que subirlos el 31 de octubre Así que, pues, eso, ¿no? Eh, voy a cortar tantito la grabación. En lo que... Mmm, salimos así. Pero bueno, principalmente esto solo era una explicación de lo que vamos a hacer en los próximos dos especiales de Halloween que tengo en mente. Así que en este video, pues, va a ser muy cortito, pero, o sea, que... que mmm, que algo, o sea lo épico se viene en la segunda parte y en la tercera así que voy a cortar tantito la gracia por si